Hey. Tengo todo con lo que yo ya soñaba La pre cuatro jarras de marihuana La party me cansó, ya no me daba nada Me cortan el tenaco con reggaeton y salsa Aquí mucho no sale si su boca no le baila Aquí mucho no sale si no se le marca el tanga Que importa las pintas a las 7 de la mañana Rulo me cano te vigilo por si lo guardian Chico solitario a nadie le debe nada tienen que lograrlo porque poco que esperaban ¿Eh? puliendo cera para que brilla hasta la grada Haciendo que se bajen como asesina la paja sí. Aquí poco se mueve si te sacan de tu casa oh, Aquí nadie hace nada si no le enseña la pasta uh -huh. A quien y y nota a quien de sentimiento canta Y a quien el dinero parece que le encanta ¿Eh? Si me pago un sello, me monto en el tren Pero lo que creamos para que vean el nivel Con fuerza y con coraje se consigue ese pastel Y si acaso me lo da, me, me lo, lo come en un burdel Mira, me mato cada día como para rayarme por tu cuatro tonterías ¿Eh? me siento un profeta en tierras que no son mías. No. Quiero ser político para, para forrarme, tía. Hey. Sea donde sea, se repite la misma. Oh, sí. Todo se pende el poli, se lo enifa. Si sí, sí. sí. tiene un troyano instalado en su clica, <risa> me prevenir porque la mierda va a ir salpica. <risa> me cortan el tenaco con reggaetón y salsa. Hay mucho gordito que quiere llenar su panza. <risa> contra los fantasmas no te servirá la lanza. Ellos quieren cogerlo, pero solo no la alcanza. No ¿Eh? importa un carajo para dónde va la balanza. Sí que para el Bien, nunca se decanta, toda su mentira con maquillaje tapa, ¿eh? quiere que le bote como en la, la puta, puta más guapa, <ríe> esta mierda crece porque coño ya tocaba, quiero llenar una sala antes de visitar a Yaya, quiero pasarme el día cantando tiran pijama, que si la veo pasar no pase nada tiro dados, nada bueno saco no, no. en el barrio saben quién es poli y quién es caco dos de cada tres siempre acabarán pagando el uno que queda es el que se acaba forrando de cada tres siempre acabarán pagando el uno que queda es el que se acaba forrando de cada tres siempre acabarán pagando el uno que queda es el que se acaba forrando eh.